Dios nos permite entrar una vez más a tu hogar Como Pachín Y canto con el corazón Feliz como un canguro danzo Como manchitas Soy tan libre como un gorrión Sigamos la lección chub chubirubá falta un callejón Cepilla bien las muelas Adelante y atrás Arriba y abajo Y ya está No te cuidar o se te estropearán Cepíllalo, cepillalo, cepillalo, cepillalo Te traigo muchas flores sí, pero... ¡Gracias! Oh. Oh. Semilla. De a poquito, de a poquito Como un grano Chiquitito Va creciendo De a poquito Así es la fe en el corazón Así es la fe en el corazón Así es la fe en el corazón Así es la fe en el corazón. Va creciendo de a poquito de a poquito llega Dios. Va creciendo de a poquito de a poquito llega gallos Así es la fe en el corazón. Va creciendo de a poquito, de a poquito de Dios. Así es la fe en el corazón. Va creciendo de a poquito.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 La fe en el corazón, así, así es la fe en el corazón, va creciendo de a poquito. Vita el día de papá y vamos a celebrar ¡Epi, pi! ¡Cantemos todos juntos! ¡Feliz día papá! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz ¡Feliz día! Porque tú eres el mejor del mundo a quien quiero yo más en la vida tú trabajas mucho cada día para darme una casa y comida ¿Saben? El amor de Dios es muy, muy grande. Nosotros sin amor Dios está contigo, no temas, pues Dios es fiel que amigo, no temas, pues Dios está contigo, nunca te dé. Dios está contigo, no temas. Pues Dios es fiel amigo, no temas. Pues Dios está contigo, nunca te dejará. No temas. Pues Dios está contigo, no temas. Pues Dios es fiel amigo, no temas. Pues Dios está contigo, nunca te dejará. No temas, ya pues no Dios, no está contigo, sentir, no Dios está pues contigo, Dios contigo es amigo, y sonríe, no temas Pues Dios es que el amigo no temas Pues Dios está contigo, nunca te dejará No temas Pues Dios está contigo, no temas Pues Dios es que el amigo no temas A los demás que en verdad vida significa dar amor cada día a los demás Navidad en verdad significa dar amor cada día a los demás Navidad en verdad significa complacer al Mientras que en verdad la vida significa, dar amor cada día a los demás, que en verdad la vida significa, dar amor cada día a los demás, dar amor cada día a los demás, dar amor cada día a los demás. De los bueyes y el burro durmió en aquella Navidad, pero aún hoy los ángeles, esta canción, cantan a la humanidad. Amigo Jesús, feliz año nuevo. Llevemos, paseamos. Que Dios los bendiga a todos y que reine la paz brindarme lo que yo más añoro lo más importante nos exhiben vitrinas como otros obsequios es tan valioso que no tiene precio si quieres hacerme un regalo lo que yo necesito en verdad no son cosas nuevas por Prefiero tu amor esta Navidad Ahora entiendo lo que siente Jesús Cuando nos olvidamos de Él en su día Tantos festejos, pero no lo invitamos Si lo escucháramos, Él nos diría Si quieres hacerme un regalo yo necesito en verdad Más que el servicio o oh, mil sacrificios Prefiero tu amor y esa Navidad